significados de la división. Recuerda que la división podemos utilizarla de dos maneras, como reparto y como agrupación. Como reparto, la usamos para conocer cuántos objetos puedo colocar en cada grupo y como agrupación, la uso para conocer cuántos grupos puedo formar con cierta cantidad de objetos. Una es objetos y otra es grupos. Observe el ejemplo. Tengo 54 libros y los colocaré en 9 repisas. ¿Cuántos libros habrá en cada repisa? En este caso uso el modelo de reparto. Sé que lo voy a colocar en nueve repisas. Por lo tanto, mi modelo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que representan las 9 repisas. Voy a distribuir 54 libros y mi incógnita es cuántos libros habrá en cada repisa. Ahora hagamos un ejemplo con reagrupación. ¿Puedes ver a todos estos alumnos? Yo tengo 27 alumnos y formaremos equipos de 3 alumnos cada uno. ¿Cuántos equipos se forman? No sé cuántos equipos o cuántos grupos hay, pero sí sé que cada equipo tiene 3 alumnos. Entonces, el modelo que utilizo es el punteado, porque en realidad mi incógnita es esta, la cantidad de cuadritos o de grupos que se formarán. Sé que en total tengo 27 alumnos y sé que en cada equipo habrá 3 alumnos. Recuerda que al hacer división hay dos maneras, reparto y agrupación. Reparto es en el que los objetos son los que voy a colocar en cada una de las casillas porque sí sé cuántos grupos hay, mientras que en la agrupación desconozco cuántas casillas hay.